Hola, mi nombre es Amparo, te doy la bienvenida a mi taller. Hoy estamos de sorteo. Bien. Vamos a hacer un sorteo súper bonito. Mirad, os voy a contar más o menos lo que he decidido que voy a poneros para, para premio. Eh, 50 por 50 de mi querido retor, que tanto me gusta. Esto para que si eh, le toca a alguna de vosotras que vayáis a hacer muñequitas, pues ya tenéis telas. Y si no seguro que eh, le sacáis partido eh, si no es para muñequita porque tiene muchas salidas recordáis la bolsa que hice la bolsa multiusos de, de botón pues esta también para vosotras mirad eh, hacemos un recuento la telita de retor mirad una madejita de lana para que podáis hacer los pelillos de las muñecas cinta yo llamo de cristal mirad Cintas también tipo tejano, otro color de cinta de cristal, agujas de muñequería, también, unas gotitas súper monas, mira qué graciosas que son, con su cremallerita. Tracitos rosa y azul. Un cubito y una regadera para las muñecas. Mirad, otra cinta de cristal. Para hacer bolsos para muñecas. Mirad qué bonitos. Bolígrafo borrable con recambio un paquete un estuche de pinturas acrílicas de las que yo utilizo para pintar mis muñecas y por supuesto esta muñequita mira se llama marina y es la la que la muñequita que vamos a sortear también aquí en el canal es eh, como lucía se mantiene sentada solita sin que se mueva delante ni detrás tiene bastante bastante fuerza y bueno pues tiene su ropita que es de quita y pon, todos sus pololillos y los zapatitos el vestidín todo todo se quita lleva un lacito detrás también muy mono con un, una espalda haciendo V y, y bueno pues lo que os comentaba toda ella se, se quita la ropita y, y se le pone os voy a dar las bases del sorteo siento mucho que no pueda ser para internacionales pero me han comentado que por el tema de la pandemia me aconsejan que no, que no lo haga me aconsejan que solamente sea a nivel nacional espero que en otra ocasión podamos hacerlo para todas de verdad que me sabe muy mal pero a veces las cosas mandan eh, bueno pues las bases son las siguientes eh, suscribiros al canal y dejar un dedito arriba dejar un mensaje en, en este vídeo justo debajo de este vídeo eh, yo comenzaré a responderos a medida que vayan llegando los, los mensajes empezaré a daros un número eh, ese número empezará por el 000 eh, Podéis dejar todos los comentarios que queráis, a más comentarios, más posibilidades tenéis de que os toque. Eh, el sorteo coincidirá con las dos o tres últimas cifras del cupón de la 11 del viernes, día 30 de octubre. Si no hubiese ganadora porque el número premiado no coincida con ninguno de los adjudicados, pasaríamos al siguiente día de sorteo, es decir, el lunes, día 2 de noviembre. La premiada será avisada aquí en el canal y se pondrá en contacto conmigo de forma privada a través de Facebook o de correo electrónico. Y bueno pues eh, os deseo mucha suerte a todas, espero que todos estos regalitos sean de vuestro agrado y, y bueno pues os doy las gracias por la acogida que, que le habéis dado a mi canal. Marina viajará en breve, espero que sea tu casa. Pues un beso amigas y mucha suerte a todas. Os dejo las bases. Del sorteo en la cajita de información y también al final del vídeo es importante que lo tengamos todas claros vosotras y yo eh, al hacerlo con, con el sorteo de la 11 lo que quiero es eh, pues dar todo tipo de seguridad de que es un sorteo totalmente transparente. Eh, estuve muy, muy feliz cuando hice el sorteo de blanca y bueno, pues vamos a hacer ahora el sorteo de Marina. Mucha suerte, chicas, y muchas gracias. Un beso, chao.